Hola. Solo tengo un mano dentro de un po. ¡Hola! ¡Soy el troll! Tu mano está dentro de un. Nuestro creador. ¿Es un ¡Submarino! ¡Hola! Soy Germán y te voy los bots. ¡No Lo es cierto! ¿En serio? ¿En qué? ¿De verdad? ¿Hay poses maravillos? en ese submarino? ¿Eres el submarino? ¿Qué? ¡Tú cocinas ya! ¡Chi machista! Tendré una cita. ¿Con quién? Con un hombre. ¡Ja! <música> Que te salgan pelos los huevos. ¿Por qué te salen? No... Carly! Dijo Estaba en Vito Mar comprando botas y chocó con alguien y le tiró una orden de chichis en los pantalones y era el presidente de México. El grito... ¡Soy El grito... ¡Toño! ¡No! los policías y se la llevaron a la... ¿Y por qué? ¿Dónde está? Sí, que... Corre. correcto, correcto. Corazón. Los osos siempre fuiste el más... ¡Oh! Carly conmigo? No puedo, ¿Sabes que tengo una cena con Candy? ¿Pero? ¡Ya está por llegar! ¡Ay, por favor! ¿No puede esperar a que la mamá? ¡A que suba y lo... Abuelo... ¡Oh! Es una mujer muy sos. Ella nunca desperdiciaría su tiempo con adolescentes haciendo en puerterías. ¡Eso es lo que tú haces siempre! ¡Sí! ¡Pero no debe enterarse de eso! ¡Ella usa sonido! ¡Vegas! Día, sabes que lo haría, pero está... Eh... Cena, están... Ella... Ah, oh, no, no, no. hombre ¿Qué ¿Qué en cuatro minutos? ¡Caducas! ¡Caducas! ¡Caducas! ¡Caducas! ¡Caducas! MINUTOS Me <vi el> pepino. <tose> ¡Una bola de rato! Oh, oh, oh, oh, oh.